es fluido ¡Se llama el Coco ¡No, bailarán! Hey guys! ¡Hey guys! Viernes 15. No, es sábado. Sábado 15 de septiembre. Estamos preparando con la cara porque vamos a ir a dar una vueltecilla. Pero ahí están las cosas de ella. Tenemos las maletas listas. Su mochila muy rara. Su mochila es muy grande. Es demasiado grande. Pero tú dices que se ve grande. Se ve grande, pero no es que muy grande. Este es el blog. Oh, este es el 340! ¡Wow! Este es el vlog 340. Y nos vamos de viaje. Ah. <ríe> Oye, ¿desde cuándo es que estáis haciendo velitos? Acerca, no. oh, qué Entonces nos vinimos al Paraíso, al Hotel Verso. Tiene como toda una onda así como de um, poeta. Nos tocó, un, nos tocó un poema de Fernando Pessoa. es la cama Ahí hay un terrible espejo selfie en la mano. La ducha. Y por acá está. Una pieza súper acogedora, súper bonita, súper como. No sé. Empezando. ¿Te gustó? Me encantó. está muy bonito? Sí. Vamos en busca de almuerzo. Me gustó mucho? Sí. Okay. ¿Qué, ¿Qué te gustó más de los hoteles en Carrón? Como la onda. La onda, así como así poética, como así wey. poética artística. Porque <risa> okay, nos viene súper bien. Tiene un bar. <risa> eso es todo lo que importa. <risa> Un que no venía al paseo Lado. estuvimos en el paseo Atkinson, en el paseo Hierbasoni y estamos acá en el paseo paseo Lado. debo decir que hace sí los que estaba acá, ah y ahí está el ascensor del penal Después de un día turisteando, vamos a ir a tomarnos una chelita y a ver si nos apetece un hamburguesa del local El Internado y es muy, muy, muy, muy, muy, muy frutacito. Valparaíso, si no lo camináis, como que no lo disfrutáis. ¿Qué decís tú? Sí. ¿Sí? <risa> Caro, ¿cuáles son tus expectativas para esto? Eh, muy buenas. Igual te he hablado antes de este lugar. Sí, es que tengo mucha expectativa porque me han hablado mucho de este lugar. Pero que mostrar la vista. Tenemos una muy buena vista. Sí. ¿Quieres puro que saque la cámara de este caro, no? <risa> Vamos a mostrar la vista entonces. 5 y 16 de septiembre, turisteando en Valparaíso, estamos en las tinajas del Verso, el Hotel Verso. de la número 2. De hecho, tenemos reservada una horita para más, para más rato en la noche. Ya vamos a ir a la fonda, al Alejo Barrio. Vamos a hacer más descanso hoy día. Menos turismo, más descanso. Tengo mucho material para editar. Tengo miedo. Tengo súper miedo. De hecho, debería editar ahora. ¿Bailamos una cueca con la caro? Estoy reprobada Ya fuimos a las fondas, estuvimos caliente rato allá No me veo nada Bueno, ahora estamos disfrutando la vista en una tinaja Y así cerramos el comienzo de las fiestas patrias Que todavía no comienzan Es recién el domingo 16 y no han comenzado Y este es Valparaíso Detrás de eso está Valparaíso Bello este fue el 340, el, el episodio 340 ¿Te mi terremoto? Te paso tu terremoto Ah, porque sí tenemos terremoto <risa> ¿Bailamos una cueca con la caro Estoy reprobada Ya, está bien, está bien Ya, bailar Pero la cueca no es ni ¿no? igual Ya, pero qué te es que te bailé. La caro empezó a seguir a, para abajo y la hueá es como... Pero amiga, no, no normal No, no, no, no. no.